Pensar y enseñar a pensar es uno de los fines fundamentales de la actividad educativa y no debe hacerse solo por medio de la acumulación de datos e información o mediante el planteamiento de preguntas clave, sino que también debe tener en cuenta, por ejemplo, el propósito al que se dirige ese pensamiento, las distintas perspectivas que se pueden tomar o las posibles implicaciones y sus consecuencias. Bueno, creo que en primer lugar lo más importante es proporcionar el material necesario a los alumnos y guiarles con unas preguntas, preguntas que ayuden a su reflexión. Después, que ellos tengan tiempo, <risa> tiempo para leer, tiempo para pensar, que puedan subrayar, etc. Sacar las ideas que luego, en un tercer paso, confrontan con los demás. También con la asistencia del profesor, creo que es importante poner luego en común las cosas, que se puedan integrar, que salgan luces, y que la gente también tenga la capacidad para poner sus propias ideas en cuestión al oír a los demás. El profesor tiene un papel fundamental en el desarrollo del pensamiento crítico de sus estudiantes. Debe despertar el deseo del saber, y no hay mejor manera que hacerlo ...por medio de la pedagogía del ejemplo... ...suscitar emociones como el asombro y la admiración... ...que le ayuden en el desarrollo de sus habilidades intelectuales. Que les explico desde, esto desde el primer día de clase que es mucho más importante el razonamiento y que es lo que, en lo que tenemos que invertir, en el razonamiento, en el desarrollo de las, de las ideas, en el preguntarse los porqués y no tanto en participar por participar. Y esto lo digo por si les puede servir a los demás porque les he preguntado expresamente a dos alumnas muy buenas, muy buenas. ¿Qué crees que es lo que te ayuda a desarrollar más el pensamiento crítico? Y me dijo, lo pensó un poquito y me dijo enseguida, en las conversaciones con los profesores. Es lo que más me ha servido desde que estoy en la universidad. Hay que cultivar una disposición, una actitud de los alumnos para que vayan más allá de las ideas preconcebidas y opiniones personales. Bueno, en todas las asignaturas en las que imparto, en la principal preocupación es en lanzar preguntas que les ayuden a la reflexión y a unir lo que estamos viendo en clase con la disciplina, es decir, en este caso con la enfermería. ¿Por qué es importante este contenido para nosotras como enfermeras? Pero además de esto, generalmente se plantean algunas actividades o planteo actividades que fomente o ayude a desarrollar hilos argumentales y que tengan que basar sus argumentos en citas, informaciones, y no solo en lo que está pensando en ese momento. Es importante desarrollar el pensamiento crítico en cualquier área del saber, también en las disciplinas más técnicas. Bueno, muchas veces los profesores estamos acostumbrados a que en clase nuestros alumnos resuelvan ejercicios, es decir, que basándose en protocolos estandarizados lleguen a soluciones que ya conocemos de sobra nosotros mismos. Deberíamos ir un paso más allá y plantearles verdaderos problemas, es decir, que esa duda no tenga una solución única y clara y les haga de verdad fomentar un pensamiento crítico e incluso ir más allá, puesto que la solución no está definida, hay que pedirles también un pensamiento creativo, que sean capaces de idear nuevas soluciones o nuevos protocolos para afrontar ese problema. El desarrollo de este pensamiento contribuirá a que los alumnos alcancen el saber propio de la educación superior, el saber crítico.